¿Sabes que tenemos un problema? No, no sé si te vamos a poder dejar subir al avión porque tu, tu PCR como que no... Estas argollas que le ponen en los pies a los presos, así como en las películas. ¿Verdad? Te lo juro. ¿Cuánto y... te costó el pasaje? Entre, entre 700 y 750 dólares, mm, desde ya. Chile hasta Corea. Solo de ida. Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sofía. vivo acá en Corea del Sur y el día de hoy estoy con una gran amiga de hace mucho, mucho tiempo. Muchos de ustedes eh, la... Probablemente la conocen por mi Instagram o que hemos hecho como muchas cosas juntos, también hemos salido en video anteriormente. Ella está finalmente de vuelta en Corea y eso es de lo que se va a tratar un poco este video porque si bien Corea no está aceptando turistas, está todo cerrado en la frontera, entre comillas, la pregunta básicamente es cómo lo hizo la Cari para entrar a Corea. Entonces, Cari, si es posible, por favor, Hola a todos. Te presentes. Eh, bueno, como me presentó el SEA, mi nombre es Cari. Eh, yo... Al igual que Seba, estudié acá en Corea del Sur hice un magíster en energía y medio ambiente Terminé, me gradué el año pasado, pero por temas del COVID tuve que volver a, a Chile Estuve un tiempo allá y ahora estoy de vuelta en Corea Llegué hace aproximadamente como un mes casi Cuando tú quisiste entrar, o sea, venir a Corea, tú tienes que preparar ciertos papeles, supongo ciertas cosas Y explícanos cuál es tu situación Y por favor explícanos cuáles son las cosas que tú tuviste que hacer para poder venir a Corea Porque como dije, la gente no puede entrar a Corea, pero tú sí pudiste. Corea tiene las fronteras cerradas para temas turísticos. Las únicas, visas que, o las únicas personas que pueden entrar son personas que tengan visa o de, la, de larga estadía para estudiar o para trabajar. Como yo estudié una carrera, bueno, a todas las personas que han estudiado alguna carrera completa en Corea, se le da la posibilidad de optar a una visa que es para buscar trabajo. Por lo tanto, yo como ya tengo un título de una universidad coreana, lo que hice fue llenar un, un formulario y una serie de papeles que te pide la, la embajada y solicitar una visa para venir a buscar trabajo. Ok, entonces ya sabemos que el primer requisito era obviamente ser graduado de una, de una universidad, universidad coreana. coreana. Esa es la visa de 10. Para viajar a Corea, obviamente para viajar en todo el mundo, te hacen que tienes que tener test del COVID y oh, todas esas cosas, entonces no, por favor cuéntanos toda ella, la travesía. Esta parte, esta parte. Pone como complicado. Porque una vez que a ti, o sea que a mí me dieron la visa, la embajada me llamó y me dijo, ya Carolina, tienes tu visa, perfecto. Me dijo, me dijeron ahí por teléfono la persona que me llamó. Uh -huh. Evidentemente, tú para viajar, modo COVID, tienes que tener un PCR negativo hasta 72 horas antes de ingresar a Corea. El vuelo desde Chile hasta Corea ya dura por lo menos unas 35 horas, primero un laboratorio que me tomara el examen el día anterior a volar cumpliera dentro del plazo las 72 horas que uno tiene para llegar con ese PCR vigente a la entrada de inmigración a Corea, pero lo que la embajada no me dijo, o sea, en ese momento me dijeron que el resultado del PCR tenía que estar en inglés, mm. pero la embajada jamás me mencionó a mí que ese, ese resultado de PCR tenía que ir con mi número de pasaporte Yo tomé el avión en Chile, ya, me, en Chile me, me, me escanearon todos mis documentos Perfecto que estuviera todo en orden, mi pasaje, PCR, tú estás, no tienes COVID Mascarilla y escudo facial obligatorio para subirse al avión, Ya volé primero vía Lima Después me fui a Lima, Los Ángeles, cuando llegué a Los Ángeles, la persona del, del counter de Korean Air, que era la aerolínea por la que yo volaba Me dice, es que sabes que tenemos un problema, no, no sé si te vas a poder dejar subir al avión porque tu, tu PCR como que no, no... Como que, ¿cómo voy a comprobar tú que tú eres tú? Y yo le digo, pero está es mi nombre completo, está claro. mi fecha de nacimiento, y me dice, es que tu número de pasaporte nacido Pero yo soy ella, se lo juro, <ríe> como que soy yo y me, la cosa es que me dijo, mira, vamos a esperar un rato, lo vamos a consultar con Corea, pero en ese momento en Corea era de mal lugar. Entonces no tenía no a quien mm. llamar, no había nadie que contestara, y me llamó por altoparlante, que es el aeropuerto, si sí, Carolina, vamos a decir, se la puerta tanto y yo. Y ahí ya eso como que me dio mala espina. Y llegué al counter y me dijeron, no, sabes que tu PCR no... No sirve para dejarte subir al aire, te tienes que hacer uno acá en el aeropuerto. Yo llevaba toda mi plata en efectivo, no, no llevaba, no traía una tarjeta visa débito con toda mi plata, la traía en efectivo porque yo tengo mis cuentas coreanas acá. Ya, la cosa es que me pude hacer el examen, afortunadamente no me dolió nada, la niña fue súper amable, pero de ahí, entre el tiempo que yo ya llevaba esperando en el aeropuerto, más el tiempo que tenía que esperar para que me tomaran el PCR, y con eso, Recién la aerolínea me iba a reagentar en otro vuelo, estuve en el aeropuerto de Los Ángeles como 13 horas Algo así, Entonces ya estaba chata oh. Ya odiaba a todo el mundo, no quería que nadie me hablara, tenía hambre, me dolía la espalda ¿Cuánto Porque, te costó el pasaje? Entre 700 y 750 dólares, desde yeah. Chile hasta Corea, solo de ida Llegué acá al aeropuerto de Corea, me revisaron, o sea, el primero, la primera, la primer, el primer control a la bajada del del avión, tú caminas como hacia inmigración y antes de que esté inmigración hay un control sanitario. Carolina venía con una maleta de mano muy pesada, una mochila, la parca puesta, venía con partes de polar porque en Estados Unidos como también era invierno y hacía frío, me había puesto ropa de abrigo. Yo marqué como 37,5, que es como al borde de tener fiebre. Entonces como que ahí casi que suena una alarma así, y me dice, no, ¿sabe qué? Eh, usted va a pasar por allá. Le vamos a hacer un segundo chequeo. No sabes que la temperatura onda te bajó así como 0,1, así que vas a tener que hacer tu PCR acá ahora. Y yo. Era el tercer PCR que me hacía ya. En menos de tres días. En menos días. De, tre de tres días. Me hice uno antes de, de venirme, uno en Estados Unidos y uno llegando acá, ya. Es el tercero. O sea, la nariz, está como un poco <risa> eh, Y en eso o sea, porque más encima como que yo no sé, esta gente que tiene en la cabeza pero uno así como que viene calefaccionado en su avión, se baja ahí en el aeropuerto calefaccionado y tiene la cosa para hacer el, test, el PCR afuera, así como donde se estaciona el avión al lado de la turbina pusieron un módulo y yo estaba en mi polera porque más encima me hicieron dejar todas mis cosas ahí, dejé mi barca, mi, mi mochila todas mis cosas salí como casi que en, en, así como estoy pero afuera habían como menos 8 grados y ahí yo ahí esperando que me hicieran el PCR y que ya se te van a atender el tiro y yo. Así que estoy azul. O sea, tómate tu tiempo. Rascó así el seso con el palito ese. Y yo arrendé un Airbnb que tiene que ser 100% privado. Tu propio baño, tu propia cocina. Tú no puedes compartir absolutamente nada con nadie. Paréntesis, el Airbnb es un lugar donde tú puedes arrendar en diferentes ciudades del mundo. Son casas. Eh, generalmente como pequeñas, pero bastante económicas, así que se los recomiendo mucho y les voy a dejar acá abajo un código que ustedes van a poder eh, ingresar, descargar la aplicación y van a poder optar a muchos eh, como descuento y beneficios, etcétera etcétera pero también ese tema del Airbnb es súper súper bueno porque es una opción súper económica para poder quedarte en alguna ciudad a la que tú vayas a ir. Hay Airbnb en todas partes del mundo así que de verdad se los recomiendo mucho. Cuando yo decidí venirme a Corea, yo sabía que había que hacer una cuarentena de 14 días y el Airbnb me salió a mí como casi lo mismo que el pasaje, la verdad, el Airbnb hoy por hoy, como por temas de COVID, hay muchísima gente que estaba utilizando los Airbnb mm. para hacer sus cuarentenas, entonces los precios se fueron, pero, o sea, me salió prácticamente lo mismo que el pasaje, pagar dos semanas para hacer una cuarentena en un Airbnb. Mm. Pero, normal, para... pero normalmente uno puede pagar por un Airbnb, no sé, $10,000 la noche, contigo. Sí, 10, es barato, 10 sí, dólares, en comparación a un hotel, hotel siempre es menos de la mitad. Pero como son Airbnb especializados para el tema del COVID, obviamente los precios aumentan porque hay un sinfín de cosas. Bueno, yo del aeropuerto, tuve que esperar en el aeropuerto como unas 8 o 9 horas hasta que me dieran el resultado PCR. Cuando salió negativo, ellos te tienen un sistema de taxis para cuarentena. Son taxis exclusivamente preparados para mm. llevar gente que va a hacer cuarentena, independiente que tenga el resultado negativo o no uh -huh. Entonces, yo tomé uno de esos taxis que me llevó directamente a mi lugar de residencia Y una vez que llegué ahí, no salí más, hasta el día 13, uh -huh. que después les voy a explicar qué es lo que pasa el día 13 ya. yo llegué allá, yo, bueno, arrendé un lugar donde yo tenía mi propia, mi cama grande, tenía mi baño, mi cocina, un refrigerador, absolutamente todo lo que necesitara para, eh, para quedarme ahí. La verdad es que es como, es, es estresante, es estresante estar en una pieza donde no puedes hacer nada más que ver tele o no sé, meterte en el computador o si quieres hacer ejercicio, pero dentro de esas cuatro paredes uno no puede salir ni siquiera a comprar comida, entonces tú literal entras a esa pieza y no sales más ¿Por qué? Porque esa aplicación que te hacen descargar en el teléfono rastrea vía GPS tu ubicación Si tú te mueves de esa ubicación, a ellos les avisan el GPS inmediatamente y te llega a ti una alerta, recuerda que estás fuera de tu zona de cuarentena si tú sigues violando tu zona restringida en el fondo, literal, llaman a la policía, te llevan a la estación de policía y te ponen una de esas... de estas argollas que le ponen en los pies a los presos, así como en las películas. ¿Verdad? Te lo juro. Y eso está escrito en el documento que a ti te hacen firmar en el aeropuerto. Si tú sales de la cuarentena, te van a poner una de esas eh, tobilleras eh, para controlar tu ubicación. Wow. Y ya, a la, Esa es como ya... Penalización número uno, y si tú vuelves a salir de tu zona de cuarentena, incluso con eso en la pata, la siguiente penalización es cárcel y una multa de creo que son como hasta 10 millones de huevos. Wow. Que son aproximadamente como... ¿De mil dólares. Mm. Bueno, que a colegas, colega todo se puede hacer por el celular. Existe el delivery de la comida, oh. es un mercado enorme. Uh -huh. Es maravilloso. Eh, existe todo que puede hacer delivery, todo es súper rápido, etcétera, etcétera. Así que muchos de nosotros lo que hicimos básicamente fue pedirle cosas para que los delivery le fueran a dejar. Y ahí también hay un tema que muchos de ustedes se preguntarán: ¿pero cómo entonces lo hacen los delivery para entregarte la comida y, y mandarte la comida? Entonces, obviamente, ahí también hay un tema de que la, los delivery que van, obviamente, nunca tienen contacto con ella sino que simplemente le dejan la cosa fuera de su puerta y tú que le di 5 segundos afuera, para... Afuera, como que justo fuera de mi, de mi puerta, uh -huh. de, mi, de mi pieza, dejaron como un pisito, una mesita chiquitita, porque se sabía que yo iba a estar en cuarentena. Entonces, cada vez que yo pedía o alguien me pedía algo por delivery, el señor del delivery lo que hace es lo deja en esa cosita, te toca la puerta y se va. Tú no tienes en ningún momento contacto con una persona no. que te vaya a dejar algo. O sea, ni siquiera existe ese yo le abro la puerta y le recibo lo que me trajo. No. Ellos te dejan la cosa no. ahí y se van. Eh, despidamos este video. También si quieren saber más de la vida de la cari La cari siempre también en su Instagram está subiendo como fotos o datos o cosas como curiosidades sobre Corea. También sería súper interesante... Que lo fueron a visitar, lo voy a dejar acá abajo en la caja de descripción. O sea, la caja de. La caja de acá abajo. Lo bien. que sale ahí abajo del video. Sí. Y, y, <risas> y. para que también lo vayan a chequear. Y eso, pues muchas gracias a la Cali por estar hoy día con nosotros en este capítulo. Eh, recuerde suscribirse. Eh, pero lo más importante, yo creo, es. Eh, activar la campana para que avise cuando subo video porque este logaritmo del YouTube se escribe ya estoy tan así como uh -huh. bueno, es que subo video una vez al año, así queda lo mismo pero... la vida del adulto responsable exactamente, así que eh, pueden ahí por favor activar la campanita para que les avise cuando suba video y comente acá abajo eh, ¿Cuándo? Eh, si es que alguno de ustedes está pensando viajar acá a Corea, ¿cuándo es la fecha más o menos? Porque también me gustaría saber la gente ya cómo se está planeando para sí, poder... Sí, yo sé de gente que ya está planeando sí, sí, volver. Yo tengo dos suscriptoras te que son miembros del canal, eh, porque yo, eh, mi canal también tiene como una especie de membresía que tú le puedes hacer. Uh -huh. Y ellas son miembros del canal y nosotros hacemos video llamada toda la semana. Y eh, ellas me contaron que tienen pasaje para agosto. Ya. Así que ya están en... Yo creo que esa fecha ya van a estar abiertas Las fronteras sí. como para que puedan venir yo, yo también espero, pero si no, obviamente este video también Les va a ser de mucha utilidad de, Ya sea por el tema de las dos semanas de cuarentena O de información varia Exacto, y si tienen alguna duda, pregunta, consulta Si quieren hacer esto, si, si quieren venir para acá Qué papeles hay que llenar y todas las cosas que uno necesita Para poder venirse, de déjenselo al seba En el comentario acá abajo Y vamos a estar ahí los dos respondiendo, la Cari o yo Así que eso pues, muchas gracias por haber visto este video Y nos vemos... En una nueva ocasión. Para la próxima. Amor para todos ustedes. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. bye.